Ah no existan más me hace pensar que pequeños somos me hace notar que no hay realidad palpitar Bien firme en el suelo y el otro, y el otro en la verdad. Y recordar quién realmente somos, falsauda. captar desde el más allá, espacios paralelos, tan ciertos como quieras cotejar, basta cerrar confiados los ojos, basta pensar Realmente somos para el saudar.